Pues muy buenas tardes a todos. Por favor, si, si queréis sentaros o salir para que podamos escuchar bien la sesión. Eh, mi nombre es Victoria Anderica, soy la directora del proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Por favor, chicos, podéis salir o quedaros dentro, pero que no se oye nada. Gracias. Bueno, perdón. Eh, mi nombre es Victoria Anderica, soy la directora del proyecto de transparencia del Ayuntamiento de Madrid. Y voy a moderar esta mesa eh, eh, que hemos titulado Capitales Cónsul y un poco la idea es recoger el guante. La pregunta que le hacía Pablo a, a Richard antes ¿no? de, de cómo otras ciudades ¿no? han, han, están utilizando Cónsul, de qué manera y cómo lo han hecho suyo. Eh, hemos cogido cuatro ejemplos eh, que sé eh, que están usando ¿no? de diferentes maneras. Yo creo que va a ser muy interesante ver qué impacto está teniendo cada una de estas ciudades. Eh, nos acompaña Ceciliana Barolín, de Montevideo, Diego Hidalgo, de Quito, eh, Ronald eh, Siles, de La Paz y Agostina Izauralde, de Buenos Aires. Eh, nos van a ir presentando en primer lugar cada uno cómo ha implementado Consul y de qué manera se ha ido desarrollando. Eh, van a hacer una pequeña presentación de diez minutos como mucho y después vamos a abrir… Eh, un debate pues eh, para, para entender que cómo nos ha ido a todos así que le doy la palabra a ceciliana y después vamos siguiendo gracias la presentación de... Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido en Montevideo para implementar Consul. Eh, en principio. Bueno, esperen que vengo entrevirada con él. Hola. ¿Se ve? Bien? Ah, no. Eh, bueno, en realidad, eh, primero les voy a contar un poco, porque seguramente muchos no conocen Montevideo, eh, contarles un poco la realidad de, de nuestro territorio, el, de la población que tenemos, para que puedan irse ubicando en el contexto en el que nosotros eh, implementamos la plataforma. Eh, en Montevideo se concentra el 40%, un poco más del 40% de la población total de Uruguay, lo que es 1.318.755 habitantes. Y eh, se trata de una ciudad que tiene desde hace mucho tiempo eh, una fuerte, un infor, fuerte impulso de lo que es la participación ciudadana, eh, pero presencial. O sea, desde, desde los años 90, que donde se implementaron el, los centros comunales, zonales, y eh, lo, el presupuesto participativo, eh, se ha arraigado muy fuerte en la población todo lo que es eh, todas las, eh, las instancias presenciales de participación. Y bueno, y en el año 2010, cuando por una ley nacional de Uruguay se implementa los municipios, que es el tercer nivel de gobierno, en Montevideo el territorio se dividió en ocho municipios, lo cual permitió acercar un poco más todavía el gobierno a la población. Este año nosotros resolvimos que a pesar de tener toda esa... Experiencia de participación presencial, estábamos en condiciones de sumar un canal de participación online, que en este caso es el primero que, que existe en Uruguay, ya que nunca se había implementado otro. ¿Por qué vimos que estaba todo dado como para...? No, no queda bien, ¿no? ¿Queda bien así? Porque yo lo estoy viendo cortado. No sé cómo. ¿Lo corro así nomás? Porque si lo corro queda... Bueno, perdón. Eh, bueno, eh, también teníamos que ver un poco el, en el contexto en el que nosotros implementábamos eh, Montevideo Decide, eh, en el tema de que en Uruguay la brecha digital hace tiempo que se viene acortando bastante. Nosotros tenemos en este momento el 88% de la población de Uruguay que es usuaria de internet y casi un 70% que utilizan smartphone. Por lo tanto, eh, está bastante universalizado el uso de, de, de todo lo que es eh, internet. Y a su vez, que no sé si, si ustedes eh, algunos conocen, hay dos programas importantes también a nivel nacional que se han implementado en los últimos años, que realmente han cambiado lo que es la, la vida de, de los uruguayos y uruguayas en cuanto a su vínculo con, con internet. Ellos son, lo voy a nombrar por, por, por arriba nomás, es el Plan Ceibal y el Plan Ibirapitá. El Plan Ceibal es un plan que se implementa en el 2006 en Uruguay, en el cual se le da a todos los niños que empiezan primaria y, bueno, y luego continúa con secundaria una laptop por niño, lo cual eso hizo universalizar totalmente el acceso a internet y tener ya desde hoy, obviamente, nativos digitales natos en Uruguay. Eh, bueno, todos los niños que van a la escuela pública tienen la posibilidad de tener una laptop y el, en la educación formal se ha implementado el uso de esa herramienta. O sea, todas las que son programas informáticos ya los empiezan a manejar con el mismo programa de la educación formal. Y bueno, en estos años, que ya le digo, fue desde el 2006 que se implementó, hay 797.000 dispositivos en uso de beneficiarios y exbeneficiarias. beneficiarias El 100% de los centros educativos tienen conectividad Wi-Fi y acceso a internet. El 92,9% de los centros educativos públicos urbanos tienen acceso a internet por fibra óptica. El 99,8% de los centros educativos públicos urbanos tienen equipos de videoconferencia. Y el 60% de los estudiantes de educación primaria y media de menores ingresos tienen únicamente una computadora al Plan Ceibal. Lo cual me parece importante marcar esto porque bueno eh, realmente creíamos que eh, estábamos frente a algunas condiciones que nos permitía también tener una plataforma de participación acercarnos realmente a todos los estratos sociales del país. Y por otro lado, el Plan Ibirapitá, que es más nuevo desde el año 2013. Si no recuerdo mal, es un plan que, que se le entrega una tablet a cada jubilado. Eh, también hay talleres donde se le explica a los jubilados cómo, cómo utilizar y diferentes programas. También acercado a ese estrato eh, generacional, lo ha acercado eh, a la era digital. En este momento, casi la mitad de los jubilados en Uruguay cuentan con su tablet. Es algo que se va implementando progresivamente. Bueno, todo esto... Este contexto nos hizo pensar que realmente el ofrecimiento que nos hacía el Ayuntamiento de Madrid el año pasado de poder empezar a implementar Consul, era algo que podía rendir en, en la sociedad. Y bueno, fue así que, que nos animamos a, a lanzarnos a, a esta experiencia, que lleva 10 meses. En realidad, los 10 meses, porque en enero del año pasado nosotros activamos la plataforma, pero no con todos los módulos. Ha sido todo algo progresivo, el lanzamiento en sí lo hicimos en abril, o sea que en realidad los 10 meses son 6 meses de todos los módulos activos de la plataforma. Eh, hasta el momento tenemos 170.000 visitas, 12.000 usuarios, 258 ideas presentadas y 161 debates. Lo cual este, esta diferencia de números entre debates y ideas nos parece interesante porque los debates fue el primer módulo que nosotros activamos en la plataforma. Y cuando a mediados de abril activamos el módulo de ideas, rápidamente los debates se fueron quedando y, y las ideas lo superó, lo cual es un claro indicio de que la gente lo que quiere es incidir en la política pública y en las resoluciones de, de la administración y no tanto de simplemente debatir. Entonces nos pareció interesante porque, porque enseguida lo superó. Eh, en esto de adaptar el, el software libre y consul a nuestra realidad, gracias, eh, nosotros lo primero que, que tuvimos que resolver porque veíamos que todas las experiencias de, de las otras ciudades no, no respondían a lo que nosotros necesitábamos en cuanto a cómo presentar las ideas. Teníamos que nosotros ver un ciclo de ideas que a nosotros nos sirviera para nuestra realidad. Y bueno, fue así que hicimos un ciclo que, que, comenzó, que va de abril a octubre donde la gente puede proponer y apoyar ideas. Eh, a medida que las ideas llegan a, un determinado, a unos determinados apoyos requeridos, nosotros nos comprometemos a estudiar la viabilidad y las ideas que son viables pasan una etapa final de votación, en lo cual la idea si tiene más votos afirmativos que negativos, eh, la Intendencia la hace. En este momento, nosotros estamos terminando los estudios de viabilidad, que fueron 10 las ideas que llegaron a los estudios de viabilidad. Y creemos, esto es una primicia porque todavía no lo hemos anunciado, pero seguramente sean 5 las ideas que vayan a pasar a, a la votación final y en marzo se puedan empezar a implementar. Para nosotros era importante, y eso fue algo que hicimos diferente, eh, estudiar la viabilidad y ya ponerla a votación cuando supiéramos que la podíamos realizar. Y bueno, el estudio de viabilidad también se dio algunas cosas interesantes, como tener que, que negociar con los directores, a ver cómo poder hacer viable la idea, traer, juntarnos con los proponentes, tuvimos intercambios con los proponentes en todo ese proceso para ver cómo su idea podía ser eh, viable. Digamos, siempre tratamos de, de buscar la viabilidad de la idea. Bueno, acá más o menos cómo se distribuyen las ideas. Como verán, espacios públicos es notoriamente lo que más le interesa a los montevianos y montevianas que han participado en Montevideo Decide. Bueno, rápidamente les cuento, los otros módulos son debates, votaciones y consultas ciudadanas, es donde la Intendencia le propone a la ciudadanía, le consulta sobre proyectos que ya tiene previstos, algunos cambios que le puedan hacer. Y después espacios de colaboración, que es un vínculo con otras actividades que se realizan en la Intendencia, otros espacios que hay para participar de forma presencial. En cuanto a comunicación, en esta primera etapa, eh, nosotros al tener tanto arraigo con eh, el tema de la participación presencial, hemos priorizado bastante estos ámbitos para poder hacer llegar la herramienta, ya sea en los municipios, centros comunales, zonales, como también eh, talleres con usuarios. Durante todo este periodo, nosotros hemos aprendido mucho de, de, de lo que nos planteaban los usuarios para para poder avanzar, digamos, en el tema de, al principio teníamos algunos problemas de usabilidad que la gente nos fue planteando que había que mejorarlo, entonces, realizamos talleres de usuarios para conocer sus propuestas y, bueno, lo tomamos en cuenta para ir mejorando la herramienta. Y ahora, por ejemplo, último, lo que hicimos fue un taller con proponentes de ideas para ayudarlos a difundirlas. ya estoy. Eh, para el año que viene nosotros queremos darle un poco más de fuerza al tema de las redes sociales ya que obviamente esta es una plataforma digital y nos parece que es un medio importante este año, si bien las tenemos, no ha sido donde hemos centrado la difusión y bueno, pa y para terminar les cuento un poquito que me parece que siempre es importante contar las dificultades que hemos tenido, que seguramente muchos habremos tenido, tendremos las mismas que bueno, en primer lugar, el tema informático de cómo poder encontrar a alguien que pudiera leer el lenguaje de Ruby. Bueno, eso nos llevó un tiempito, encontrar la persona indicada, que hubo que contratarla porque no la teníamos dentro de la Intendencia. Si bien todo, toda esta plataforma fue la única persona que contratamos de afuera, todo el resto se hace con funcionarios municipales, que tampoco tienen, sin ser yo, la centralidad de su tarea en Montevideo Decide, por lo tanto también para nosotros ha sido un desafío poder lograr que la plataforma pueda llevarse adelante con, con ese tiempo. Y bueno, después institucionalmente, también supongo que a varios les ha pasado, eh, generó en principio una amenaza. Eh, no, no es fácil tener una herramienta donde el ciudadano te, te dice lo que quiere y bueno y, y escucharlo y llevarlo adelante. Y por último, nivel de registro, que nosotros no tenemos un padrón de montevideanos y montevideanos. Por lo tanto, la única forma que teníamos de llevar adelante esto con la seriedad de que fuera un voto por persona, fue hacerlo con el usuario digital del Estado que se llama Uruguay y que es un, un usuario que no, no es muy conocido todavía en la población y eso nos generó alguna dificultad al comienzo. Así que, bueno, eh, voy quedando por acá. Ah, bueno, a futuro esperamos consolidar la herramienta, ampliar la participación digital, obviamente, en Montevideo y aumentar la colaboración entre el Montevideo y Ciudades Cónsul, que es un debe porque reconocemos que este año nosotros hemos estado muy focalizados en desarrollar nuestra herramienta y no hemos tenido mucho tiempo para poder eh, colaborar, pero bueno, esperamos que a partir del año que viene podamos ser colaboradores también para esta red. Ay, disculpen, que me estén muchas, gracias. Gracias. Eh, muchas gracias. Muchas eh, gracias. La idea, ahora nos va a presentar el caso de Buenos Aires, la idea también que tenemos en esta sesión, lo digo para que, eh, de cara a las preguntas que lo abriremos, es un poco pensar, recoger también el guante de lo que planteaban, ¿no? En algún momento Richard decía que hay que hacer una fundación, ¿no? Para seguir, eh, bueno, pues expandiendo el modelo, ¿no? Y ver cómo podemos eh, hacer que sea un modelo que dure, ¿no? Y que tenga una fiabilidad. Entonces, es interesante ¿no? ver cómo podemos también a nivel regional seguir desarrollando esos modelos. ¿no? En América Latina tenemos AbreLATAM, que es como se han eh, unificado toda la comunidad de transparencia. Sería interesante ¿no? pensar en esa comunidad de participación. Te dejo, Agustina, que nos presente el caso de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, nosotros, B&G, es su segundo, año, su segundo año consecutivo. En el 2017 hicimos lo que fue... El primer año, la primera edición. En 2018, ya estamos un poquito más duchos en el tema. Entonces, nos pareció pertinente presentar un poco las lecciones aprendidas que habíamos tenido, de un año a otro. En encuentros anteriores, ya hablamos sobre cómo es que comunicamos y elige al mundo y a nuestros ciudadanos. Entonces, ahora nos pareció pertinente, bueno, hacer, un review de todo eso y generar unas lecciones aprendidas para comenzar en eso. Antes que nada, me gustaría contextualizarnos un poco en todo lo que hacemos como Dirección General de Comunicación Participativa. Tiene cuatro patas fundamentales: participación ciudadana, participación ciudadana en obras, son reuniones de vecinos donde co-crean distintos espacios de la ciudad, votaciones emblemáticas, experiencias de ciudad, entre otras cosas. Tenemos el plan de cercanía que se focaliza en genera un vínculo entre el jefe de gobierno y los ciudadanos. Y el plan de reconocimiento es el cual premia las buenas prácticas de los vecinos. Y por último, tenemos VEA Elige. se basa en eh, la funcionalidad que tiene Consul de presupuestos participativos. Si bien consta en la plataforma de cuatro etapas, para nosotros tiene seis etapas fundamentales. La primera de ellas es reuniones informativas. Esta es una de las lecciones aprendidas que tuvimos en la cual nos indicó que, bueno, sí o sí, antes de lanzarnos con, con la creación de propuestas, tenemos que hacer un trabajo previo. Estas reuniones informativas lo que nos permiten es reuniones informativas tanto para los vecinos que entiendan este cambio de rol que ahora van a ser ellos quienes propongan ideas para posteriormente el gobierno ser quien las ejecute y también reuniones informativas para dentro del gobierno. ¿Para qué? Para poder tener objetivos claros. Para que sea transversal para todo gobierno, porque si no, no hay manera de que funcione si nosotros por participación vamos por un lado y todo gobierno va para el otro. Entonces, es fundamental que sea una política pública transversal para todo gobierno. Trabajar en equipo, prever todas las cuestiones legales que puedan llegar a suceder a lo largo del de tiempo. Y, sobre todo, coordinar las fechas, que todos estén enterados, cuando empieza una etapa, cuando termina otra, y los tiempos que se vayan delimitando para poder ser efectivos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta qué herramientas y qué canales de comunicación tenemos a disposición. Esto nos va a permitir generar una estrategia de comunicación tanto interna como externa. Este año lo que hicimos fue, bueno, reveamos todas las, las herramientas de comunicación que tengamos y veamos cuáles nos funcionaron mejor y cuáles no nos funcionaron tan bien para poder optimizar los recursos y poder llegar a un mejor puerto. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para una estrategia de comunicación? tanto interna como externa. Primero, saber a quién quiero comunicarle, cómo quiero comunicarle, qué mensaje le voy a dar, generar un vínculo permanente. Ya que esto es un proceso que va a lo largo del tiempo, tengo que tener una constancia y una comunicación pertinente en el momento pertinente. Y acá es donde me voy a tener un ratito más. Es los tips para mejorar la comunicación interna, que fue donde encontramos nuestra mayor falencia el año pasado. Nos pasó que, de repente, abrimos las puertas para recibir un montón de propuestas. Recibimos 26.000 propuestas, lo que nos costó muchísimo poder procesar toda esa información. No estábamos preparados, sinceramente, para procesar tanta información. Nosotros considerábamos que, más o menos, sin tener 6.000, 7.000 propuestas, realmente nos desbordamos. Obviamente salimos a flote, hicimos lo mejor posible, y el resultado fue óptimo. Pero puertas adentro fue, bueno, veamos cómo podemos mejorar esto para el año que viene. Hicimos estas reuniones informativas sobre el programa. Nos juntamos con cada referente. Nosotros, más o menos, trabajamos con 11 áreas del gobierno de la ciudad. Nos juntamos con las 11 áreas que ya habían participado el año pasado, más algunas otras áreas que nos interesaba que puedan participar este año. Nos juntamos con la persona que iba a tomar la decisión final, o sea, el funcionario de alto rango, y también con la persona operativa que iba a estar analizando con nosotros el día a día. ¿Por qué? Porque el año pasado nos pasó, que fue como medio un teléfono descompuesto. La persona de alto rango sabía cómo era el proceso. Cuando lo bajó ese equipo, la información no quedó tan clara. Entonces, llegamos a la última instancia con una propuesta que no debería haber pasado, porque tuvo un análisis técnico viable, pero un análisis administrativo inviable, por lo que nos generó un gran problema. Y volvemos al principio de la presentación, no prohibimos los asuntos legales de esta cuestión. Con estas reuniones informativas, este año no tuvimos ni un solo problema de este estilo. Fue todo más que claro. Además, tuvimos reuniones de seguimiento, las cuales, mes a mes, nos íbamos junt juntando con todas las áreas y hemos viendo, bueno, a ver cómo vi análisis, qué dudas tenés, lo que también generó que no haya rispideces y, y trabajáramos mucho mejor en equipo. La comunicación constante, todas las áreas más de 40 personas tenían nuestros teléfonos personales, nuestros correos, nos llaman, nos mandan mail constantemente, lo que también permitía que en el momento que estaba analizando la persona pueda solventar la duda. Como bien contaba recién la compañera, eh, nosotros estamos dedicados al 100% de la participación ciudadana, el resto de las áreas no. Entonces, en el momento que ellos están analizando la viabilidad técnica y administrativa de ese proyecto, es súper importante que puedan tener la información. También este punto es muy importante, la actualización diaria de los archivos. Tenemos que día a día, para cuando la persona del otro lado está analizando, tener que tenga toda la información actualizada al día y al momento. Nosotros lo que hicimos este año fue, desde el día 1, que empezaron a cargarse las propuestas, hasta el día final de la etapa de análisis, fuimos cargando las propuestas. ¿Para que Puedan ir viéndolas, ya desde el vamos, sin la necesidad de los apoyos, para saber qué es lo que estaba diciendo la gente. Hay áreas que tenían 600 propuestas áreas que tenían 9,000 propuestas para analizar en solamente dos meses. Entonces, de esta manera, nosotros les ahorramos ese trabajo y llegamos a un mejor análisis mucho más profundo. El contacto constante con los creadores. Muchas veces no es muy clara la propuesta. Entonces, contactar al vecino y preguntarle, che, esto que, pregunta, esto que propusiste, ¿por dónde vas? Entonces, de esta manera podemos darle una mano a quien esté analizando y guiarlo mucho más por dónde encarar el análisis. Por otro lado, generamos manuales explicativos de cada una de las etapas. A todas las personas que estaban involucradas en el proceso, se les envió un manual explicándoles qué, qué constaba la etapa y cuál era su tarea en esta etapa particular. Y, bueno, en cada inicio de la etapa, enviamos una, un comunicado oficial dando inicio a esta etapa. De esta manera, lo que nos ayudó mucho es, como esto que les contaba, tanta reunión, tanto, tanto mensaje, a veces hay información que queda en yo te dije que te lo dije por mensaje para ahorrarnos eso. Hicimos un envío formal de cada una de las etapas para que cada información que nos envíen y que nosotros envíen sea de la manera más formal posible. Con esto termino. Estos son los números del 2017-2018. Pero no me voy a focalizar en los números, sino contarles de que en el 2017, bueno, hicimos Vía en 2018 decidimos sumarle algo más. Darle la posibilidad a las personas de crear propuestas a nivel ciudad y sacar el límite de cantidad de apoyos. El año que viene pensamos en que, bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos innovar un poco más, ofrecerle algo más a los usuarios, a los usuarios para que sean interesados en participar en Vía bueno Bueno, pensamos y estamos trabajando en la propuesta de co-creación. O sea, la gente va a tener la posibilidad, de co-crear la propuesta de otro usuario. Les doy un ejemplo claro para definir el concepto y ya termino. Por ejemplo, Margarita creó una propuesta que es poner en valor la plaza de la esquina. Entonces, Pepito puede sumarle, arreglar el patio de juegos y así pueden ir todos sumando su propuesta, co-creando juntos un espacio. Esa es nuestra idea para el 2018-2019 y es en lo que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Agostina. La verdad es que es, una, es el tipo de propuesta, ¿no? es súper interesante ver bueno, cómo van evolucionando, cómo se añaden ¿no? ese tipo de módulos a, a las propuestas que, y a lo que ya tenemos previsto en Consul. ¿no? Y es justamente eso. ...de lo que hablábamos, ¿no? De, de construir entre todos una herramienta... ...y luego compartirla, ¿no? Sí, está, Estupendo. Como... Bueno, pues ahora nos va a comentar Diego... ...que, que viene de Quito... ...hace un mes y medio, creo, que, que instalaron... ...bueno, que ya pusieron en marcha no, no, no, eh, pusieron Quito Decide... ...y nos va a contar un poco cómo ha ido tanto la implementación... ¿Sí? ...como este primer mes y medio. Un momento. Bueno, buenas tardes con todas y todos, en nuestro caso nos pueden sacar fotos, nos pueden geolocalizar, todo lo que deseen, eh, por lo tanto, síganos en nuestras redes, Quito decide, darles Quito, y nuestra página web del municipio con el hashtag eh, Quito decide. Estamos para contarles aquí sobre todo cómo nace nuestra plataforma de participación ciudadana, pero antes de nada si necesitamos comentarles un poco cómo está distribuido Quito, Sí, desde lo territorial contamos con 65 parroquias, tenemos el barrio, la parroquia, de ahí tenemos la zona y todo el distrito. Y de, eh, de carácter político-administrativo tenemos, tenemos una división de ocho administraciones zonales más una unidad, ¿sí? que tenemos a este lado de acá, a su lado derecho. Una población de dos millones y medio de habitantes eh, de la, del último censo del 2010, estamos bordeando ahora los tres. Y contamos con 33 parroquias de carácter urbano y 33 eh, parroquias de carácter rural sí, en el distrito, un territorio de casi 4.500 kilómetros cuadrados en total. Contamos con un amplio marco de participación ciudadana desde el 2010 de carácter nacional, sí, desde la Constitución, 2008, eh, otras leyes orgánicas de menor jerarquía, pero igual de carácter nacional, 2010, y a lo local, contamos desde el 2006 con una ordenanza de participación ciudadana, que desde el 2015, sí, como una oferta de campaña de nuestro alcalde Mauricio Rodas, en realidad esto fue reformado, trabajado desde los barrios y modificado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque venimos de una tradición de participación ciudadana de carácter presencial muy fuerte, de carácter eh, organizativo bastante fuerte, que eso se lo maneja en sí a nivel latinoamericano, sí por nuestra tradición, historia, etcétera. Es así que nuestro sistema de participación ciudadana actualmente se conforma de mecanismos de control social como de participación ciudadana y eso está regulado por la última ordenanza que se emitió en el 2016, que es la ordenanza 102. Varios mecanismos de carácter presencial, beurías, observatorios, un sistema sólido de asambleas, a través de la cual se manejan los presupuestos participativos cada año, solo el dato corto porque no es el centro de la presentación, eh, el último año se decidió sobre 28 millones de dólares y así hemos venido haciéndolo, eh, haciéndolo cada uno de los años. A partir de esta participación presencial, nos dimos cuenta que teníamos una problemática. Nuestra población a nivel de Quito es bastante joven, si sí, nuestra edad media son de 26, 27 años teníamos esa problemática, eh, problemática en temas de participación. Por lo tanto, ya visualizábamos que necesitábamos hacer una participación digital, además de la presencial, que es muy fuerte. Por lo tanto, en una de las comisiones que justo eh, vinimos hace un par de años, conocimos de CIDE Madrid. Iniciamos todas las, todos los contactos, ¿no es cierto?, el intercambio de experiencias, y gracias al Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la UCI y claramente también una visión política y definida de la participación ciudadana desde el alcalde se crea de CIDE, eh, quito decide ahora quito decide vamos a ver si no abre esto que, que me pausen en el tiempo ahí bueno quito decide Es una plataforma eh, basada sobre Cónsul, evidentemente. ¿Y cuál ha sido nuestra visión? Sobre todo, primero, recoger las, las recomendaciones del resto de ciudades, sobre todo la de Madrid, y también basarnos en muchas de las otras plataformas Cónsul, como es la de Buenos Aires, la de Montevideo, eh, la de París y demás ciudades. Es así que uno de los lineamientos que fue emitido por, eh, por, por Madrid y también fue recogido por Quito, fue el de romper... Lo institucional dentro de la página, es decir, si ustedes vieron mi presentación, es bastante institucional, ¿no es cierto? Los colores de nuestra alcaldía, los logos, pero si vemos ya la página de Quito decide, sale a los ciudadanos, porque esa es la idea, es una plataforma ciudadana, es una plataforma que la ciudadanía necesita apropiarse ¿sí? y utilizarla, utilizarla en su máxima expresión. Nuestra plataforma cuenta actualmente con 2,500 usuarios desde el 1 de octubre que lo lanzamos. Estamos proyectando que el siguiente año lleguemos a, o superemos los 50,000 usuarios. Ha tenido una gran acogida actualmente. Por lo tanto, ya hay como 57 ideas ciudadanas que se han propuesto, ¿no es cierto?, ya con sus apoyos, etcétera, la ciudadanía empieza a entender la lógica de la plataforma, pero sabemos que aún nos queda bastante, estamos recién arrancando. Hemos lanzado ya algunos procesos de votación a recomendación de igual manera de, de, del municipio de Madrid, del ayuntamiento de Madrid, y ya tenemos alrededor de 1500 votos por ejemplo en la primera pregunta que es un tema ambiental para restringir el uso de plásticos de un solo uso a nivel del distrito no es cierto y por otro lado un proyecto cultural que tenemos allá en la ciudad de quito que es la fiesta de la luz que se hace con el apoyo de el municipio de león sin embargo los que manejamos con las ciudades que manejan consul ya conocemos varias de las funcionalidades quito ha desarrollado dos más Dos módulos más. Por un lado, vimos la necesidad de generar una sección de voluntariado. Si sí, el voluntariado en el distrito, la oferta de voluntariado en el distrito estaba disperso en cada una de las instituciones municipales, consideramos que la manera de centralizar... Visualmente hacia el usuario, hacia las personas, era a través de la plataforma Quito Decide, donde se pueden inscribir, ver los horarios, ¿no es cierto? Y directamente entrar a, a participar, a colaborar con la ciudadanía, con la municipalidad. Y por otro lado, mantenemos un proyecto que se llama Casas o Mosquito. Son casas, son 46 actualmente en todo el distrito, en el cual son, se realizan talleres gratuitos para toda la ciudadanía. Ahora, estos 5000 mil talleres que se hacen cada año en todo el distrito, eh, están solo ca categorizados ¿no es cierto? por casa. Sin embargo, ahora cualquier persona puede acceder e inscribirse ya a los talleres directamente a través de la plataforma Quito Decide. Vamos a ver acá, rápidamente, tenemos las 46 casas distribuidas, de igual manera geolocalizadas. Y finalmente, nosotros utilizamos la sección de presupuestos participativos, como mencionamos, que es de carácter presencial, sí lo utilizamos de carácter informativo, porque nuestra normativa nos dice que lo tenemos que hacer así. Sin embargo, están geolocalizadas, estas solo son las obras 2018, que se están ejecutando 2018, ya subiremos las 2019, para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento efectivo. Termino con esto, todas las actas de presupuestos participativos también están localizadas eh, a través de otro link en nuestra página de gobierno abierto, pero sí quería mencionar algunos retos que tenemos nosotros aún como Quito, sí, ahora que estamos arrancando. Primero, el uso de la plataforma por parte de la ciudadanía, es una estrategia claramente que requiere de mucha comunicación, un esfuerzo de comunicación. ¿no es cierto?, y de conocimiento y entendimiento que vamos colaborando entre las, entre las ciudades. Eh, sé que Buenos Aires tiene un manual de comunicación, una formación a los servidores municipales que le estamos haciendo en, con, con la plataforma. Sin embargo, debe haber un cambio de cultura organizacional, que eso es lo más importante, que el funcionario público del servidor abra también sus, su, su pensamiento hacia la participación ciudadana desde lo digital y también que lo valore en sus potencialidades. Evidentemente, siempre va a haber una optimización y desarrollo de nuevos módulos, que de forma colaborativa lo, lo iremos realizando entre las ciudades. Buscaremos una certificación también desde los técnicos municipales en Ruby on Rails, porque ha sido complejo este conocimiento a nivel latinoamericano, o lo vamos a hablar a nivel de Quito. Y claramente, siempre buscar una estabilidad de esta plataforma y de todos los mecanismos de participación ciudadana en los cambios de administración, que no, no dependan de un cambio de administración. En todo caso, toda nuestra normativa, igual se los he cargado en este link, si desean tomarle foto, eh, está nuestra normativa de participación ciudadana, está nuestro reglamento de participación ciudadana y también la presentación. Muchísimas gracias y cualquier duda, gracias lo tenemos. Bueno, eh, antes de abrir el debate, lo que nos dejen de tiempo, vamos a escuchar el caso de La Paz. Eh, Ronald nos va a presen eh, presentar eh, cómo han implementado ellos eh, Consul, ¿no? y ya nos ha adelantado antes, cuando estábamos preparando, que, que hay mucho cambio. Vamos a ver. Hola, hola. Eh, ¿Por qué cuando conocemos Consul no es fácil implementarlo al día siguiente? ¿Cuántas de las ciudades aquí presentes ya trabajan con Consul? Muy pocas, seguramente. ¿Cuántas no trabajan con Consul todavía en sus ciudades? Nosotros tenemos el código descargado, lo tenemos instalado, pero no lo hemos lanzado todavía. ¿Por qué? Porque en este momento me voy a permitir hacer un, una exposición de algunas barreras que nosotros tenemos que sopesar. ¿Ya? Vamos a hacer rápidamente lo que es... Nosotros tenemos un sistema consolidado de participación presencial, es decir, hace muchos años, nosotros, nuestras juntas de vecinos, son inscritas ante la municipalidad y los presupuestos no se aprueban sin tener la firma de los representantes vecinales. Es decir, que el municipio está condicionado a forzosamente contar con la autorización de los vecinos para realizar y para aprobar los presupuestos. Y las... Asambleas son constantes, son todo el tiempo, tienen la presentación y participación. Tenemos un sistema de participación buenísimo. ¿Eso qué es lo que ha ocasionado? Un empoderamiento natural de los vecinos y vecinas que uno dirá, está bien, está bueno, está, es, está muy bien. Ese empoderamiento tiene una consecuencia importante que es la lucha de poder. Ante una negativa de una demanda, evidentemente en Bolivia vamos a tener el conflicto. La realidad es muy distinta, las personas salen a las calles a protestar. Existe una federación de juntas vecinales. El hecho de que existe una federación de juntas vecinales tiene que ver con el tema de cooptación de poder. Existe conflicto porque ante la creación de una federación de junta vecinal, existe obviamente otra persona que quiere ser también parte de la federación y existen hasta dos juntas o dos federaciones. Expongo estos temas de manera muy rápida, ya, ya ven, esas son juntas vecinales, y los vecinos son actores políticos. Ante ese tema, estamos, vuelvo al principio, es decir, la participación está consolidada, sin embargo, dar el siguiente tema tiene que ver con dos áreas importantes de la gestión pública para nosotros, que es la gestión de conflicto, como número uno, y la negociación como número dos. ¿Cómo lo relaciono a Cónsul y por qué no expongo los aspectos positivos de nuestra experiencia? Porque en algún momento, si queremos generar debate, tampoco yo estoy a favor de un proceso de autoelogio. Es decir, sí tenemos resultados positivos. Pero es importante también para quienes no trabajan con Cónsul aún, exponer algunas barreras que son naturales, imagino, en todas las ciudades, porque no todo puede ser bueno. Eso es falso. Ante eso, nosotros tenemos distintos mecanismos de participación. Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales, Consejo Ciudadano del Adulto Mayor, Consejo Ciudadano de Promoción y Desarrollo Económico, Consejo Ciudadano de Culturas. Estamos a un, a un pequeño paso del lanzamiento de CONSUL, toda vez que la decisión ya ha sido tomada, de que vamos a implementar CONSUL. Sin embargo, tenemos que preparar el escenario. Y el escenario y la preparación de escenario tiene que ver con la socialización y la comunicación adecuada. En ese sentido me parece espectacular el manual que hemos visto de Buenos Aires, porque es un proceso que abarca muchos aspectos, que no solamente es el digital. Me ha parecido espectacular la reflexión que hacía Richard, porque ya filosofamos acerca del software libre. En Bolivia es distinto, nosotros estamos todavía en procesos de alfabetización digital, en procesos de acercamiento a la ciudadanía con lo online. Somos todavía muy presenciales porque somos un país en desarrollo. Por eso este panel es importante, porque realmente nos visualiza en qué punto estamos y qué, con qué cosas tenemos que trabajar. El escenario, a, el escenario a preparar tiene que ver con la comunicación, el escenario a preparar, tiene que ver con la alfabetización digital en todos los niveles. Si lanzamos cónsul el día de mañana y decimos que la votación de una mayoría de las personas pesa más que, la, que lo que decide la Junta Vecinal o la Federación de Juntas Vecinales, ¿qué vamos a tener? Un conflicto. Por más que uno como gestor público y como especialista diga, pero la mayoría manda, tenemos a tenemos a juntas vecinales muy empoderadas. Es por eso que este proceso de hibridación, en nuestro caso, tiene que ser tomado con mucho cuidado. Con mucho cuidado, pues, alguna vez, la cuestión de la participación puede ser debido a muerte para algunos aspectos, y más en países en desarrollo o en ciudades que tienen muchas cosas que solucionar todavía. El tema de educación, el tema de acceso a salud. Es por eso que nosotros estamos en ese proceso, ya consolidando los últimos detalles técnicos, eso ya está solucionado. En nuestro caso, eh, lo hicimos. A veces decimos lo hemos hecho de manera muy abrupta, porque dijimos a un funcionario: "Tú aprendes porque aprendes a Ruby". No, no, no nos, no nos desvivimos tanto con conocer. Y, y se hizo eso. Tú aprendes porque aprendes. Y aprendió. Con algunos detalles ahora que todavía le faltan. Eh, aprender respecto al código, pero lo tenemos, lo hicimos. Somos recursivos, decíamos alguna vez. ¿no? El latinoamericano y el boliviano también es muy recursivo. ¿no? Estamos muy felices de trabajar con Consul. Eh, se, ha, se ha invitado, en diciembre tenemos un evento, asumimos la, la presidencia de Mercos ciudades. Es ahí donde pretendemos que sea, sea, se realice la firma del protocolo de colaboración. Y pues, eh, el contacto permanente será importante. ¿no? Eh, esa es mi intervención Muchas gracias por su atención Creo que estuve perfecto en el tiempo Saludos desde La Paz Gracias, Ronald eh, Bueno, pues Perfecto, ya tenemos preguntas Vamos a, si os parece bien Yo creo que eh, tenemos cuatro minutos O cuatro preguntas uh, Venga, preguntas Precisamente por lo que dijo nuestro querido amigo, vamos a preguntarle a Montevideo directamente. Eh, ustedes tienen una historia de participación ciudadana importante. Tienen presupuestos participativos hace muchos años. Compiten con Porto Alegre para saber quién lleva más años. Eh, ¿Hasta qué punto la implementación de Consul, cuando se hace participación ciudadana territorial, como la que ustedes han hecho, presupuesto participativo, donde primero se eligen los, la, la, las necesidades de los proyectos y después a los representantes, no al revés. No tienen a los representantes antes, sino que son al final del proceso de planificación participativa que se elige el representante. Cuando es así, a diferencia de lo que nos cuenta nuestro amigo de la paz, la conjunción de CONSO como un sistema más de muchos sistemas para participar, ¿es más fácil, es más compatible? Es decir, ¿no han tenido grandes problemas en, en ese acople entre cónsul y el proceso de participación tradicional? Gracias. Al, una pregunta más. Eh, a mí me gustaría también, como tenemos poco tiempo, que respondáis todos, eh, en, en línea con lo que decíamos antes, ¿no? el, esa reflexión sobre cómo podemos crear eh, esa comunidad también, eh, a nivel de los distintos territorios, ¿no?, para ver cómo impulsamos, al igual que se han impulsado otras comunidades y cómo se ayudan las ciudades entre sí, tanto a nivel nacional, vosotros que ya lo habéis implementado, como dentro de Latinoamérica crear esa comunidad. Me gustaría también oír esa reflexión. Y otra pregunta por aquí. Hi. Um, in both cities, those processes, ¿Está bien si hablan en in, inglés? Sí. In In most cities the percentage of participants is still quite low from what I know. You didn't mention that but in most cities it's less than 10%, 4%, 5%. Do you see that as a goal in your city and do you think that it's successful if after years, not in the first or second year, but if after years of of doing those processes only 4% or 5% participate? Is that a success for you or or not? Bueno, eh, voy con... eh, preguntaba si era más fácil, si había sido más sencillo lo de implementar consul, ¿no? La sí. Sí. Sí, en nuestro caso, como era de esperar para... No, primero, fue una... una a ver, fue, eh, la, apostar a cónsul fue una decisión política del intendente de Montevideo. y O sea, fue como un hacia allá vamos y vamos hacia allá. Eso fue como la, la resolución inicial que tuvimos para llevarla adelante. Eso en algún punto de vista eh, facilita en, en la institución, porque vos tenés al intendente que dice, vamos hacia allá, tenemos que ir hacia allá. En lo que es la, la sociedad mismo, eh, fue justamente una apuesta, nosotros los presupuestos participativos, que como bien decís son presenciales, eh, allá son cada dos años y nosotros corrimos con la desventaja de que implementamos Consul justo este año, que era año que tocaba presupuestos participativos. Por lo tanto, tuvimos que tener algún cuidado con el tema de la comunicación, porque lo primero que nos decían era, pero cómo, para qué tienen, si ya está el presupuesto participativo y ahora hacen esto, que es lo mismo. Bueno, eso fue, eh, inicialmente fue como visto como una amenaza, como algo que nos cuestionaban o, o, o no entendían que era. Fue por eso que nuestro, como verán en Montevideo se llama Ideas y no Propuestas, porque estaba muy muy, muy muy arraigado el tema de las propuestas del presupuesto participativo. Se abren las propuestas y dijimos, está, los nuestros son Ideas, que, que luego de que empezamos a utilizar la plataforma, nos dimos cuenta que nunca se confundió ni lo que era una propuesta del presupuesto participativo, que ya tiene un presupuesto asignado a lo que eran las ideas de Montevideo Decide. Incluso la, las ideas de Montevideo Decide en algún momento nos pusimos a, a chequearlas con las del presupuesto participativo y no había ninguna que fuera eh, como para el presupuesto participativo. O sea, no, no, el público no se confundió y lo tomó bien. Las ideas de Montevideo Decide son ideas que... Nosotros, nuestro eslogan es, tus ideas pueden cambiar la ciudad. Y la gente así lo entendió. O sea, la plataforma Montevideo decide, la utilizan para ideas que ellos consideran que realmente pueden cambiar la ciudad. Presupuestos participativos son ideas más territoriales, más pequeñas, que capaz que pueden afectar un poco lo que es el barrio, pero nunca cambiar la ciudad. Entonces, apostamos Gracias. como a eso comunicacionalmente y, y la gente lo, lo tomó bien. Gracias, Eliana. Perdona que te corte, pero realmente tenemos muy poco tiempo. Vamos a una intervención para cerrar de cada uno Realmente muy breve, perdón, pero me están y, y para poder cerrar. Gracias. La participación funciona. La participación territorial, sobre todo en Bolivia, está muy consolidada. Nosotros simplemente estamos allanando y preparando el camino para tener una implementación de cónsul real. Eh, decíamos en la visita, eh, nos comentaban que la intervención de Gran Vía tenía eh, más de 200.000 más de 200.000 votos, de los cuales 140.000 eran vía correo, correo manual, y 80.000 eran vía la plataforma. O sea, todavía incluso en la Comunidad de Madrid, que es la, la madre de esa plataforma, todavía prima lo, lo físico, ¿no? la votación física, y eso está muy bien. Nosotros queremos estar preparados eso, para eso, ¿no? de también hacer participar de manera territorial presentar la plataforma en territorio. Es un trabajo adicional, por supuesto, pero estamos dispuestos a realizarlo y seguramente el siguiente año vendremos con novedades respecto a los desafíos encarados y cómo nos ha ido. Bueno, una pequeña reflexión. Eh, nosotros tenemos Bielige corriendo por un lado y asimismo también tenemos un montón de otras acciones que tienen que ver con acciones más territoriales, otras no. Creo que lo importante de la participación es abrirla verla a un montón de canales, ir a donde está la gente y no esperar que la gente venga a donde estamos nosotros. Creo que eso es fundamental. Tenemos que darle distintas herramientas para que puedan participar, distintos métodos para que puedan participar. También tenemos que entender que no todos están interesados en participar de la misma manera, pero sí quizás todos están interesados en participar. Entonces, me parece que nuestro desafío como, como representantes de la ciudadanía es encontrar todas esas betas para que ellos puedan participar y darles todas las herramientas y todos los canales para que así pueda ser. Bueno, eh, como para cerrar, en realidad eh, invitaría a, a, seguramente como nosotros vinimos el año pasado, viendo a ver si nos animábamos o, o no nos animábamos y, bueno, finalmente nos animamos, invitaría a todos los que levantaron la mano que todavía no tienen cónsul que, que se animen, que seguramente van a encontrar una red de, de otras ciudades que vamos a poder ayudarlos. A llevarlo adelante y que bueno, que la participación, que la gente quiere participar, que es mentira que la gente no quiere participar y que seguramente van a encontrar algunas alguna resistencia en sus organizaciones principalmente, cuando uno abre la participación verdadera, eh, bueno, genera algún temor, eh, principalmente en los políticos, a veces no eh, es bárbaro decirlo de la participación, pero a veces cuando la abrís realmente genera algún conflicto. Pero, pero está bueno cuando empezás a sentir la evolución de, de los vecinos eh, en cuanto a lo que estás trabajando, así que, bueno, que se animen. Gracias. Eh, bueno, nosotros creemos de verdad en la participación ciudadana como un método no solo democrático o para democratizar al, al Estado o al gobierno local en este lado, sino también como un método para combatir la corrupción. Eso lo podemos hablar en, en, en alguna otra ocasión. Sin embargo, sí creemos en seguir ampliando los canales de comunicación. Consul, para nosotros es eso. Tenemos nuestro sistema presencial, pero Consul viene a ampliarle el sistema de comunicación, eh, perdón, los canales de participación, ¿no es cierto? Viene a que esa brecha, que aún no hemos llegado, porque las lógicas están cambiando, las, las lógicas de pensamiento están cambiando, entremos en esa lógica. En el ámbito digital, lleguemos a esa brecha de jóvenes de mujeres que lamentablemente en Latinoamérica, y lo voy a decir con mucho dolor, sí no tienen oportunidad a veces de participar. Aún hay mucho machismo que impide que la mujer pueda acceder a espacios de participación. La plataforma viene a democratizar ese sentido también, entrar con un sentido de, de igualdad de género. Así que, en efecto, nosotros invitamos a todas las ciudades que se puedan sumar a Consul. Invitamos a que eh, colaboren Van a salir muchísimas más innovaciones, con lo va saliendo de cada una de las, ciudades, de las ciudades que estamos aquí presentes y las que no están presentes también, siguen saliendo innovaciones y de eso se trata. Colaborar en este mundo abierto, sí, participativo y lograr la democratización.